que tal astronauta fotonauta hola que tal fotonauta bienvenidos a un vídeo más de su canal fotoaprendizaje el día de hoy estaremos aprendiendo cómo crear tu propio negocio de sublimación con una plancha y con un bombillo dale el intro muchas veces pensamos que para crear cualquier negocio necesitamos un capital enorme sin embargo hay una forma de crear un negocio de artículos personalizados con sublimación usando estos dos elementos entonces en este video estaremos viendo cuáles son los pasos que se necesitan para ustedes emprender a partir de este tipo de negocio de entrada le comento que si por ejemplo no tiene ciertos recursos o ciertos conocimientos pues que busquen alternativas, por ejemplo, en estos negocios de artículos personalizados, pues obviamente se necesita conocimiento de diseño gráfico y en especial el manejo de un programa como Photoshop o Illustrator. Es posible que usted no sepa, pero hay alternativas, es decir, plataformas que tienen diseños prediseñados y que usted puede usarlo y descargarlo. Como por ejemplo, tenemos a Yumabu, tenemos a Freepee, tenemos a Betis, y tenemos cientos de repositorios web con diseños prehechos que usted puede usarlos mientras está aprendiendo Photoshop. Que de hecho, en nuestra página web fotoaprendizaje.com tenemos un curso gratuito por tiempo limitado de Photoshop, de manera que si quieres aprender, pues este es el mejor momento. Otro punto es las impresoras. Ah, que yo no tengo impresora de sublimación, pues le recomiendo que vaya a sitios donde usted puede imprimir, como por ejemplo Fotoastro, que era un sitio al que yo iba con mucha frecuencia cuando no tenía las impresoras. ¿Qué digo? ¿Qué es Fotoastro? ¿Qué es Fotoastro? Ok, Fotoastro es un sitio donde tú imprimes. Entonces, vamos a ver esta primera parte del video donde estaremos haciendo donde estaremos sublimando miren este loguito al de Mauro que lo estaremos colocando en esta primera parte ya hola a volver venir al audicio muy bien ¿qué te parece el video te gustó fácil verdad así podemos sublimar con una plancha casera recomendaciones baja eso mauro es cuando usted esté sublimando no mover no dar giros con la plancha mantenerla fija estática porque porque usted puede tener resultados indeseados como esta sublimación que tenemos acá, que como ven aquí, no salió bien también esta técnica es bueno hacerlo con diseños pequeños, si usted va a hacer un diseño grande, pues entonces tiene que colocarle mucha cinta adhesiva, específicamente cinta térmica, para que no se mueva, para que no se mueva perdón el, el diseño y que usted no tenga resultados inesperados Ahora veremos la parte número 2, que es hacer una taza donde estaremos creando como una especie de máquina donde estaremos colocando el bombillo y el bombillo. Pásame, el, pásame la máquina, mela ahí. Eso. No, agáralo, agáralo. Ok, entonces estaremos creando esta máquina donde estaremos colocando el bombillo aquí. Y, y la taza, una taza. Pásame la taza, Mauro. Y esto se conecta a la luz y esto prende, pero bueno, vamos a ver cómo fue que yo hice esta máquina. Bien, hasta aquí el video, artículos personalizados de sublimación con un bombillo y con una plancha casera, bueno fue esto que, que hicimos, bien, ya no hay excusa para sublimar, pero tampoco no hay excusa para emprender, ya podemos crear nuestro propio negocio de sublimación con poco presupuesto, espero que te haya gustado este video, como siempre te animo a que te suscribas a nuestro canal porque tenemos siempre subiendo información de valor para tu crecimiento. Bien, Dios te bendiga mucho y chao chao.